Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy el tema que trataremos es el estándar SCORM. Veremos qué hay detrás de todas estas siglas, para qué nos sirve y descubriremos alguna aplicación que nos ayudará a hacernos la vida de formadores digitales más fácil. Pero antes, imaginaros que hemos desarrollado un temario para un curso sobre, por ejemplo, el cumplimiento de la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos ha encargado una asesoría laboral para impartir a los trabajadores de sus empresas asociadas. Ya disponíamos del temario previamente y este cliente lo que nos pide es que se lo personalicemos con su imagen corporativa. Nosotros lo hemos desarrollado utilizando alguna aplicación de diapositivas tipo PowerPoint y luego la hemos convertido a PDF. Y además hemos incluido algunas partes narradas en vídeo para hacer el curso algo más dinámico. Llega el momento de cargar el contenido que hemos creado y personalizado para este caso dentro del campus de la asesoría laboral. Pues bien, esto ya está claro que lleva su tiempo y esta tarea no la hemos incluido la valoración económica que le hemos pasado al comienzo al cliente, porque tal vez hemos querido ser competitivos en el precio y ganarnos la simpatía del cliente para un futuro. Pero fijémonos que estamos haciendo horas extras por la noche, fines de semana y algún tiempo valioso que podíamos haber dispuesto para hacer lo que nos apeteciera mejor. Tal vez captar nuevos clientes o desarrollar nuevos contenidos para otro curso. Pero en fin... Hemos conseguido terminar la carga de contenidos y el cliente nos da el visto bueno. Esto es una buena noticia, sin duda. Y resulta que a los pocos días nos contacta otra asesoría laboral interesada por nuestros contenidos en protección de datos. Tal vez nos hayan recomendado desde la primera asesoría. Desde luego es una buena noticia y debemos de encargarnos de ello. Ahora, una vez más, hacemos la personalización corporativa del curso online y de nuevo, cargamos manualmente todos los contenidos en la plataforma de este nuevo cliente. Y está claro que si seguimos la filosofía de la anterior empresa, no incluimos los costes de carga en su sistema para intentar de nuevo ser competitivos y ganarnos su favor en el futuro. O tal vez porque ya conocían el precio que se lo dieron en la anterior asesoría. Desde luego tenemos un problema de productividad, porque estamos trabajando de más por las horas presupuestadas y esto se puede solucionar si utilizamos SCORM. Entonces, ¿qué es esto del SCORM? Seguramente hayáis escuchado de su existencia, tal vez, pero SCORM no es un lenguaje de programación o un software informático en sí. Más bien es un modelo de referencia para compartir contenidos. Bien. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es esto del modelo de referencia para compartir contenidos? Pues bien, gracias al SCORM podemos crear contenido para cursos y dotarlos de características que gestionen el aprendizaje y la formación del propio alumno. Para poder ser compartido con otros sistemas compatibles con este estándar, lo empaquetamos en un formato concreto y lo llevamos donde queramos. Por ejemplo, un campus virtual. Os pongo un ejemplo práctico con una analogía muy común. Fijaros, creamos un documento de Word en nuestro ordenador y ese fichero nos lo llevamos en un pendrive hasta otro ordenador que obviamente tiene que tener instalado Microsoft Office y lo abrimos allí. Si os dais cuenta, lo que hacemos es utilizar el estándar de Word para crear un documento de texto y aprovecharnos también de que Microsoft Office sigue siendo una opción muy extendida. Por tanto, sabemos que Microsoft Office estará en muchos ordenadores que cuenten con Word y que nos permitan abrir nuestros propios documentos. Al igual que el formato SCORM, nos va a permitir crear unos contenidos para un curso determinado dentro de un entorno y lo podremos reaprovechar tantas veces que queramos en otros campos virtuales que seguramente sean compatibles con este estándar. Bien, veamos ahora las partes que forman este, este modelo de referencia. Fijaros, cada unidad de aprendizaje que forme parte del conjunto del curso se domina SCO, S-C-O, del inglés Shareable Content Objects. A ver, esto es meramente un conjunto de piezas que tienen sentido por sí mismas y que podrían ser utilizadas en otros cursos. Imaginar que dentro del curso de protección de datos, que antes hemos comentado, tomamos la unidad de aprendizaje que corresponde a las buenas praxis sobre seguridad informática y los traemos e incorporamos a otro temario de un curso sobre productividad laboral. Serviría. Esto es muy útil, como habéis podido daros cuenta. Cada scope, cada unidad formativa es independiente del resto. Y tiene todo lo necesario para crear un curso de un único capítulo, si esto fuera necesario. El origen de todo esto, del formato del estándar SCORM, se creó en el laboratorio de ADL en 1999. Esto es una idea del Departamento de Defensa de Estados Unidos que unieron y perfeccionaron varios estándares educativos de aquel momento y crearon todo esto. Os dejo el enlace de la web de ADL por si queréis darle un vistazo. Y además os voy a incluir el listado de desarrolladores y productos certificados en SCORM que reconoce esta entidad pública del Departamento de Defensa. Fijaros en una cosa muy interesante. Hay algunos españoles dentro de este listado. Una buena idea para formadores bilingües sería la de formar parte de esta lista como hito de prestigio. Daros cuenta que la Administración de Estados Unidos os recomendaría profesionalmente a vosotros. Y bien dicho esto, vamos a ver ahora uh, qué utilidades y beneficios nos aporta trabajar sobre este formato. Pues bien, como ya hemos visto antes, podemos crear el contenido de un curso tema por tema y compartirlo o aprovecharlo en otros cursos de otros campus diferentes. También podríamos incluir contenidos creados en formatos SCORM, pero de otra persona en los cursos que hayamos creado parcialmente y así tener un curso que hayamos creado parcialmente nosotros y parcialmente una o más personas. Otra de las virtudes, aparte de esta facilidad de empaquetar todo y transportarlo a cualquier plataforma que sea compatible, es la de registrar las acciones de los alumnos, como por ejemplo la progresión. Ya sabéis, el porcentaje del curso que ha ido completando el alumno. Otra virtud es la de conocer el tiempo total invertido. Todo esto por cada lección individual del temario que se le presente al alumno. También podríamos llevar el conteo de la puntuación, los resultados que han obtenido en cada lección. Y también podría ser interesante el factor de último lugar visitado dentro del curso. Ayuda a darle continuidad como el marcapáginas nos indica qué fue lo último leído en un libro. De esta manera el alumno sabe continuar por donde lo dejó la última vez. Respecto a la compatibilidad, las plataformas LMS que más nos gustan, eh, Moodle y Chamilo, que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, son perfectamente compatibles con SCORM, siendo de las más extendidas en el mercado, por lo que los contenidos que desarrolléis bajo este modelo serán aceptados en muchos campos virtuales de empresas e instituciones que quieran impartir vuestro temario, así que no creo que tengáis ningún problema por ello. Hablemos ahora mismo de XeLearning, un software para crear cursos bajo este estándar. Es una aplicación hecha en España y que podéis instalar en vuestros ordenadores, compatible con Windows, Mac y Linux. Además, cuenta con una versión portable para poderlo llevar en un pendrive y trabajar donde queramos. Os dejo el enlace en las notas del programa esto se trata de una aplicación de código libre, por tanto de uso gratuito que permite crear a quien se lo proponga contenidos educativos dentro de una interfaz cómoda y que no va a suponer demasiado problema al utilizarlo. Cuenta con una comunidad de desarrolladores que mejoran y corrigen las funcionalidades periódicamente, por lo que es muy interesante que la mantengáis actualizada. No es necesario invertir una vida para aprender a utilizarla, ¿de acuerdo? Los resultados se van consiguiendo rápidamente. Esto es verdad, ¿eh? Vais a coger el punto rápidamente como se lo cogisteis en su momento a PowerPoint, por ejemplo. Es vital para ayudarnos a crear la estructura que tendrá cada unidad formativa y con ello definir correctamente los niveles y subniveles que necesitaremos para componer todo el curso. Además, permite configurar muchos aspectos gráficos, por lo que el resultado puede ser muy atractivo visualmente. Inclusive, personalizar con la imagen corporativa del cliente que os haya solicitado el curso determinado, como antes hablábamos de los casos de la asesoría. Pudiendo incorporar también recursos multimedia como vídeos o audios que hayáis grabado vosotros. Para los que tengáis ciertos conocimientos de HTML, este lenguaje para realizar páginas web, podéis ampliar sus funcionalidades hasta lo que necesitéis vosotros. Inclusive nos va a permitir crear contenidos multidioma de manera bastante sencilla, ¿eh? para que esto no suponga un problema a la hora de adaptar vuestro temario a otros lenguajes. Primero hay que crear el idioma nativo, pongamos que el español, y posteriormente generamos el resto de la estructura en los demás que necesitemos. Obviamente el servicio de traducción corre a vuestra cuenta, ni Excel Learning ni ninguna otra persona os lo va a hacer salvo que se lo contratéis. Otra de las grandes virtudes de xe es la de permitirnos crear contenidos responsive y que estén adaptados a cualquier dispositivo móvil. Por tanto, nuestros cursos van a ser visibles desde cualquier ordenador o desde una tablet, si fuera necesario. Ya que hemos hablado eh, de que esta aplicación está desarrollada en España, es interesante mencionar que cuenta con el apoyo de instituciones públicas como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Junta de Galicia, la Región de Murcia e inclusive hasta la Administración del País Vasco. También cuenta con apoyos de otras entes públicas del Ministerio de Educación que podéis conocer en la propia web de Exilearning. A ver, todo esto que os estoy contando es para que veáis el potencial del que se aprovechan ya estos organismos públicos y nos hace tener una idea de sus virtudes para nuestros casos particulares. Tenemos en mente crear un curso sobre esta aplicación en formato vídeo, con todos los pasos desde su instalación hasta las pruebas con contenidos que vayamos creando y cargando en un campus de prueba. Si os parece interesante, avisarnos y así podremos ver que os apetece aprender sobre esta aplicación. recordar que nos podéis escribir en soyprofesoronline.com/contactar. Y bien dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Porque hemos hablado sobre qué es esto del SCORM, qué partes lo componen y dónde nació esa idea. Sabemos que en Estados Unidos. Comentamos sus beneficios para ayudarnos con cada temario que necesitemos crear. Descubrimos que el SCORM es compatible con soluciones de e-learning extendidas. Hemos mencionado Chamilo, hemos mencionado Moodle y hay muchas más. Y finalmente hemos hablado sobre Xelearning, learning una solución gratuita para crear cursos estandarizados. Y con todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que os haya venido muy bien para conocer algo nuevo del mundo e-learning y si ya sabíais del SCORM, espero que hayáis ampliado vuestros conocimientos sobre este modelo, ¿no? Para el próximo programa hablaremos sobre qué novedades van a estar muy presentes en 2018 dentro de la formación online y qué nos afecta. Y como ya sabéis, os queremos tener a todos con las orejas...